Bueno, saludos, en esta hora les voy a mostrar la opción, cómo hacer para encontrar el fondo de hielo eh, que trae Windows 10, oculto. Entonces nos vamos a Equipo, Disco Local C, damos clic en la carpeta Windows, y vamos a buscar una carpeta que tiene por nombre Web, es esta, mirenla aquí, damos damos doble clic y nos vamos a la carpeta que tiene por nombre Screen. Damos doble clic allí y aquí están, están los fondos y el que necesitamos es este de hielo. Entonces damos clic derecho, establecer como fondo de escritorio y ya tenemos el fondo por defecto de hielo. Mírenlo aquí, es uno de los fondos más bonitos de Windows 10 y ya lo tenemos a la mano. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No olviden de comentar.